Bueno, nosotros vamos a identificar que los eventos deportivos pueden ser definidos de estas formas, como acontecimientos con objetivos y fines deportivos claramente eh, identificados, como celebraciones deportivas planificadas y organizadas, pero también como actividades de alta repercusión social. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a identificar que muchos de nuestros elementos van a, a desarrollar actividades que fortalecen precisamente ese desarrollo. Un evento deportivo es temporal, o sea, tiene un principio y tiene un fin, y está desarrollado por procesos que van desde la construcción de infraestructura deportiva hasta la selección del talento humano que ejecuta dicho evento. Es por esta razón que los voluntarios deberán conocer varios temas del evento deportivo quién organiza el evento, cuál es el público que recibirá el evento como tal, en qué sede se realiza eh, dicho evento y qué se puede decir del evento en la ciudad sede y en las subsedes. Claramente, como lo hemos señalado hasta aquí, el voluntario ha tenido que desarrollar unas habilidades para ser empático en la manera como informa, pero para también ser proactivo en la manera en que participa de la organización del evento. Es así como la información general del evento, el voluntario deberá tener conocimiento de las características del mismo y ser capaz de comunicarlas si alguien le pide en ese contexto eh, cualquier dato, como embajador del mismo, pero también como ese posible eh, agente que resuelve problemas en el momento en que escala los mismos a quien tiene el poder de decisión. De alguna manera hay que tener claro e identificado que el voluntario como tal va a tener claro quién puede solucionar los problemas y no es que haga un ejercicio propio para, para llevarlo a cabo o no porque no puede hacerlo o no sea capaz sino que cada organización tiene una estructura y eso es lo que hay que defender en este proceso. La información como tal es específica también dentro de la estructura de un evento deportivo. Entonces, eso lleva a que el voluntario debe conocer esa estructura, debe ser capaz de identificar quién dentro de la organización puede llegar a tomar decisiones frente a las condiciones que se plantean, frente a las problemáticas que puede generar eh, tanto el entorno como la misma organización. Siempre hay dudas, siempre hay inquietudes, siempre hay mejores formas para presentar eh, cómo realizar las acciones, pero en una organización deportiva prima la planeación que se ha hecho. Y tendrá entonces la responsabilidad quienes están a cargo de poder eh, generar ciertas de esas acciones. Es así entonces como podemos chequear que hay una visión del evento deportivo y en esa visión es en la que participamos todos. Esa visión del evento deportivo básicamente está pensada desde la ciudad sede. Entonces es nuestra misión como voluntarios. Revisar que esa ciudad se tiene un plan de trabajo para nosotros, que nosotros no podemos, por más proactivos que seamos, generar formas o dinámicas de trabajo. No, nosotros nos acoplamos al plan de trabajo, porque hay alguien que ha podido entonces pensar en qué vamos a trabajar, qué actividades son las que vamos a realizar. Y ese ejercicio básicamente lo ha pensado la organización del evento deportivo. En cada ciudad hay una organización y esa organización ha pensado y ha realizado un plan estratégico, un plan director del evento, un plan de la estructura que responde entonces a temas como por qué, cuáles son los objetivos y las metas que precisamente muestra ese evento deportivo, ¿para qué entonces se hace en la ciudad? ¿Qué y quién en un plan estructural mostraría eh, las fases, los periodos, las tareas, las responsabilidades? Y aquí hay algo clave, que todos debemos de conocer el organigrama de la organización. ¿Quién es qué en cada uno de los roles y funciones que van a estar? Y sobre todo también conocer el plan operativo o el plan operacional que nos muestra cómo, con qué, dónde y cuándo en un elemento que se puede llamar master plan hace todas las actividades. No es que nosotros vamos a hacerlo todo, pero sí conocer cuál es nuestro papel dentro de esta organización y con qué me conecto, cuál es lo transversal que yo debo de avanzar y, y de evolucionar. Simplemente para verlo de manera muy rápida, las fases en la organización de los eventos deportivos pasan desde la candidatura, desde ese sueño que se construye y se presenta a una organización superior de deporte, en la definición y diseño de las características del mismo, en el diseño y la estructura del evento y programación, y en la actuación o ejecución y celebración del evento. En este punto 3 es que aparecemos nosotros en el capítulo de voluntariado que nos ayudará entonces a la ejecución del plan operativo y al minuto-minuto minuto que tenemos que realizar para que se dé la puesta en marcha efectiva y exitosa de un evento deportivo. Y se cierra entonces la fase de organización de eventos con la parte de evaluación, que ya lo hace la organización como tal del sistema. Con medio de un organigrama del evento deportivo vamos a chequear precisamente todos los roles y las actividades que allí están presentes. Las áreas en las que se organiza un evento deportivo están recogidas en esas funciones y ejecuciones asociadas a ellas que llevarán a reconocer el papel de cada uno. Vamos a identificar grandes áreas o divisiones como el área de marketing, el área de relaciones públicas, de protocolo, el área técnica deportiva, de tecnología y comunicaciones, el área económica y administrativa, el área logística y legado, y cómo no, el área deportiva, que muestra precisamente como esa columna vertebral sobre la cual estamos tratando. Entonces, en este capítulo vamos a ver ese ejercicio del organigrama, que gira en torno a, y lo dijimos, este es un evento deportivo que tiene un día en que empieza y un día en que termina, y el día que empieza para nosotros estará asociado a tal vez 10, 15 días antes o hasta un mes antes del evento, donde vamos a reconocer esa visión de futuro, para qué fue creado ese evento, que cada organigrama tiene unas características funcionales, pero también no son estáticas, y que dependiendo de lo que va pasando en el evento, vamos a identificando que puede ser dinámico el ejercicio de acuerdo a las realidades y posibilidades que podamos tener precisamente en cada una de las partes. Esas realidades obviamente van a tener claras ejercicios de importancia y repercusión, duración del evento mismo y la capacidad que tiene esta organización para mostrarlo. Es entonces que ese organigrama va a tener estos, como mínimo estos elementos. Un comité de honor que son aquellas personas que con su imagen logran presentar la realidad del evento y que la ciudad sea acogida como tal. Un comité ejecutivo que son personas dentro de las diferentes instituciones de, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, que se conectan con las personas que hacen parte de instituciones internacionales que trabajan con nosotros en el proyecto. Y su única función va a ser precisamente sacar adelante todas las tareas de las diferentes áreas del evento deportivo. Un comité organizador que ya empieza a gestar eh, en la estructura del evento, pensar que lleva tareas al comité ejecutivo para que apruebe, para que ejecute, pero que también entonces tiene la capacidad de responder a esta ciudad las tareas del mismo. Y un comité organizador local que ya va más eh, llegado hacia la estructura donde nosotros vamos a trabajar. Aquí es donde se mueve esa parte operativa de nuestro evento. Como áreas de la organización, nosotros podemos trabajar en estas, digámoslo así, en una versión simplificada, áreas de la organización. El área de mercadeo, el área administrativa, financiera y legal, el área técnica deportiva y el área de servicios, eh, como también el área delegada. Por área de servicio entenderemos todo lo que tiene que ver con el apoyo, logística, gestión, eh, de, relacionado con temas de transporte, de alojamiento, de alimentación, estructurados para tal fin. Vamos a identificar que cada uno de estos elementos va a estar basado en la programación del evento y es que debe establecerse las actividades deportivas en el tiempo y haremos allí que nuestras actividades van cruzadas con ese tiempo y cruzadas precisamente con los resultados que esperan para nosotros de las actividades. Bueno, y en esa programación entonces vamos a ver que podemos ajustar todas esas actividades en tres grandes tareas. Uno, la de garantizar una experiencia de calidad a todos los grupos que forman parte de los juegos delegaciones deportivas que tienen sus atletas, sus médicos, sus fisios, autoridades de juzgamiento, pero también autoridades gubernamentales, medios de comunicación, espectadores, todos ellos entonces van a tener unos, unas, un, unas condiciones y nosotros necesitamos estar, uno, en nuestros horarios y sin as sitios asignados, con nuestros materiales de apoyo listos, eh, que nos han indicado que tenemos que tener para cubrir este grupo, pero también una comunicación efectiva para poder hacer entender a los demás que su experiencia tiene que ser alegre, eh, de calidad, que tiene que ser clara, porque no todo el mundo llega con conocimiento del evento deportivo. Para ello tienes que desarrollar unas habilidades y competencias precisa hacer el manejo del tiempo, en tu presentación personal, en tu contribución, en la forma en que llevas a cabo la tarea. Otra de las grandes funciones sería apoyar el desarrollo de las competiciones, ya desde la parte más técnica, realizando labores como registro de información deportiva sobre tiempos, clasificaciones, estadísticas, incluso la toma de fotografías que son como soportes para eh, en algún momento mm, revisar una decisión. Eso implica entonces que tú debes identificar cuáles son esas responsabilidades que tienes, que sean muy claras dónde empiezan y dónde terminan, para que hagas conciencia de la importancia de la función tuya en el voluntariado y que mm, estás en un área también álgida de la organización. No puede faltar de alguna manera entonces la ubicación de la tarea Implica que tú haces parte de la organización, tú eres también esa cara y ese ser responsable de que se ejecuten esas tareas y por lo tanto es de conocer cómo escalar, cómo llevar entonces alguna problemática o alguna situación antes de que se presente. Tú no puedes tener dudas en tu tarea antes de empezarla, de tal manera que se respete también la concentración deportiva del atleta. Tú tienes que estar ubicado realmente en la tarea. En esa forma tú tienes que saber que el atleta va a competir y está concentrado en la competición. No puede separarse, es la concentración que tiene para tomarse una fotografía contigo, para llenarte un registro o una encuesta. Todo tiene que ser previamente concertado con quienes están a cargo de esa concentración del atleta que son básicamente las delegaciones deportivas. Y por último, la actividad que podemos sumar es precisamente esta, la de los servicios logísticos eh, que permiten desarrollar otras tareas trascendentales eh, en, el, en el desarrollo de, del evento deportivo. Entonces tú tienes que conocer quién más está amparando o empatando con mis actividades a quién yo le entrego o con quién transversalmente yo debo de trabajar. Si estoy en el área de transporte, eh, debo de trabajar entonces con el área del aeropuerto, pero también con el área de los hoteles, pero también con el área que tiene que ver con dopaje y entonces ver en qué momento terminan las actividades y estar muy muy concentrado precisamente en la disciplina que implica tener o realizar esa tarea para mí. A veces los juegos eh, y eventos deportivos eh, señalan mucho cansancio o mucha concentración, mucho estrés para llevarlo a cabo y yo no puedo abandonar mi puesto de trabajo. Tengo que tener la disponibilidad y la empatía para poder comunicar esas situaciones y sobre todo saber seguir instrucciones y reconocer el valor que cada persona tiene en el evento deportivo, de su trabajo. Todos son muy importantes en el engranaje y no podemos pasarnos por eh, encima de ellos o porque creer que nuestra actividad tiene más importancia a la hora de realizar la tarea. Todos hacemos parte de una organización y todos tenemos una importancia absoluta en el desarrollo de la tarea. Yo creo que reconocer esto nos hará más efectivos y más empáticos y eso es lo que vamos a trabajar en las siguientes sesiones.